Perfect coot with the <coughs> Como dice el fenomy. Eh Navideño Tiempo de. <risa> el tiempo de, man. <risa> increíble que vaya. Que vaya perfecto. ¡Qué guay! O sea, no sé, eh. Qué guapo, tío. No, no sé. Es un montón. Yo este juego me <risa> lo hice en su momento emulado también, pero no. no así. Así lo vais a ver diferente. O sea, súper diferente. En el basto hace mucho que soy el espíritu guardián. Soy el albo de Deku. Eh, ¿de qué me suena eso de Deku, eh? Eh, de Abezari, <risa> increíble. Gracias Nachidor por esos Megavitardos, los niños del bosque que te lo agradecen, los llamados Coco -co kiri co, co kiri no vea, ¿no? Tienen su propia ala protectora. Y, y Cera es el concho, su madre que no tiene, fijo. ¿Dónde está <risa> mi Nintendo Switch para Navidad? No, no mi sé, madre. no sé. Buenas tardes Gracias por esos Megavitardos. Todos que vas a gachón, madre mía. Eh, ojalá tenga una Nintendo Switch, la verdad, sería la polla porque esto también está Nintendo Switch. O sea, sé que con un eh, maldito eh, adaptador ya estaría, tío. Ya puto estaría. Wow, ¿qué? Vale, tiene su en ¿verdad, no? ¿Deku? Buenas tardes, Nacho Grande. interman el man, eh. Flipa el puto emulador, se ve de puta madre. A lo mejor habrá que subirle un par de gamas o algo, ¿sabes? Realmente. Lo tengo en F11, anyway. Lo ve, lo ve guay, se escucha guay. O sea, lo, lo estuve configurando eh, a mediodía. Puto célula. Escucho su madre. Él es el único que no tiene. Lo que pasa es que la pantalla aquí de la derecha esa la tengo que tener sí o sí ¡Navi! ¡Navi! ¿Dónde estás? ¡Acércate! ¡Navi, where is the hada! <risa> ¡Navi se fue a fumar un canelón, gente, con el en. ¡Oh, Ada Navi, escucha las palabras del árbol de Eko! ¡Ey, <risa> Ahí está, ahí está, ese, sí. Qué guapo. Eh, lo pensaron, se lo oye tío, porque, no sé, tanto debe ver Juja, o sea, realmente ya tenía que verlo. No lo sientes, puedo notar cómo el mal desciende sobre esta tierra contra su madre. En el mismo momento las fuerzas maléficas se están preparando para eh, acestar un golpe contra Irule. Irule, gente, Irule. Durante largos años el golpe Coquille, eh, la fuente de la vida, ha actuado como barrera frente a las agresiones exteriores y salvaguardando el orden del mundo. No sé, estamos preparados, pero incluso mi poder palidece frente al enorme, a, a la enorme amenaza que se cierne sobre nosotros. Ha llegado el momento, Concho Sumar, sin poder, de que el chico sin nada inucie su periplo. El joven destinado a devolver Ilure al camino de la justicia y la paz. ¿Qué ¿eh? juego un hoy? No lo sé. El nuevo. Espero que no sea una mierda, la verdad, porque es demasiado denigrante. Sinceramente, lo, los juegos de Epic de, denigrante. Y que sacarán. Miedo me da. O sea, seguramente sea algo que ya tenemos de, eh, del año pasado fijo, porque a este ritmo, o sea, solo han sacado un Blonde 3D Seat que vale, yo qué sé, ¿cuánto? ¿Cuánto vale el juego? 6 euros. Estamos a 47 minutos de descubrirlo A ver qué Dios, ha pegado ahí el pelazo La verdad es que esperemos que por lo menos sea algo simpático Hello. Dios, ¿cómo se ve la palla? Claro, en plan, yo supongo que en el emulador se verá muy bien El renderizado de las nuevas texturas De los malditos concha a su madre Y de Urule y tal, ¿sabes? Pero los diálogos se verán feos, ¿no? Yo te veo que tengo esperanza, aunque poca, De que eh, pongan el Tindorero of O el God of War, la, la, la. O sea, como juego it, eh, Si se lo hubiese llevado, sí pero como salió el Elden Ring, no creo que den un Elden Ring, ¿no? ¿Te imaginas? <risa> Sería, aunque yo creo que para Epic sí hay muchos pedidos. O sea, imagínate la cantidad de dinero que se lo va a ir. Solo con Square Enix, madre mía. Concha su madre! Eh, aquí vamos a... Y yo qué estoy tío. Hola, papajigo, despierta. ¡El gran Galapodico! Quiero hablar contigo, papajigo, arriba. Suyo yo por la mañana, gente. Escucho a su madre. El del Ring eh, creo que no está en Epic. entonces es imposible. Estaría guay que fuese un Howard Legacy, pero eso ya sí que sería soñar. ¿Cómo puede depender el futuro de Lule? De un muchacho tan holgazado. ¡Gente! clavado Pero está, el Skyrim estaría bastante. A ver, yo lo tengo en el team, pero ya de por sí sería un juegardo. Podría meter el Skyrim. Yo la verdad, un Skyrim lo vería, eh. O sea, mirad el Zelda, tío. Aquí en este juego, ¿cuántos años tiene? 10 años, no creo. Bien por fin te has despertado. Soy el Adanavi. Ey, el gran Albo Deku. Me ha pedido que sea tu compañera. encantada de conocer. Nice el gran árbol de está convocado, venga, no güey no hay tiempo que perder contra tu madre. Vamos para allá, gente. Al árbol de Qué guapo, cabrón. Nana de loco. El minimapa a lo mejor sí que va a ser un poquito más. O sea, vaya fumada. Increíble. ¿eh? El guapo. El bosque coquiri. Let's go. Miren las manazas de celda, tío. Es increíble. hey bro, what's up, dude? ¡Papajío! <risas> ¡Concha, su madre! Se ve muy bien, coño. La especial he dicho de Skyrim ahora eh, con la rebaja está dispao. ¡Ah, ¡Wow! hostia! Pues, imagínate si lo meten, ¿eh? Que la canción esta venida de aquí. Sí, campeón, el lobo. Y la de El Rubio. La de. Su, su, su, eso es de la tienda Goro! ¡Caramba! ¿Qué es eso? ¡Nada! ¡Por fin! ¡Has encontrado nada, papajío! ¡Ja, <risas> Eh, es fantástico, me alegro mucho por ti. Eh, ya eres un verdadero Kukiri, el eh, papayiro. Eh, eso es cierto, el gran árbol de está convocado. Eh, es un gran honor, por tu madre. pero aquí, no tardes. Vea gran... o sea, el gran árbol de gente. Bueno, o sea, tiene su, su hora el maldito juego. Señala, ¿qué tienes hada? ¿Cómo que el gran árbol de Eku está convocado? ¿Cómo? Eh, bro, déjame pasarlo, payaringa. No me deja pasar, bro. Dice que... O, o, o tienda o nada, ¿no? Let's go. solo tienda. haciendo eh, un bailocito de Fortnite completamente, en el loco, campeón. <risa> ya me jodería. Literalmente, mucho su madre. O sea, no, no me hemos empezado ni la instrucción, ¿sabes? <risa> Literal. Ya no me jodería. Ya decía yo, digo, hermanos, es que, es que es rarísimo. ¡Ah, qué! Eso sí que es raro, Gente, que... tenemos que coger todo. Tenemos que coger to eh, todísimo El niño eh, vestido de verde eh, <ríe> enorme, ese Jeffrey que tiene, eh, que tiene que golpear monstruos Y dioses gigantes, pero muere Al golpear unas gallinas el pobre, el pobre Link es así, Jeffrey ¿Cómo estamos? Buen día por allí, ¿cómo te encuentras, Gachón? Aquí estamos en el Zelda que tenía un montón de ganas De traerlo, la verdad, o sea, encontré un emulador Que va bien, en cierto modo ¿Qué tal estás, campeón? Eh. Ahora sí que sí, coño Escucha tu madre, me paga que te doy Increíble, eh, no. Gracias, o sea, me dejará de aquí. ¿Y qué tal, campeón Jeffrey, cómo te encuentras? Eh, vale, equipar, bro. Equipar, o sea, vale. O sea, como cojones. Ajá, círculo. ¿Qué? ¿Qué? Bien, voy a cocinar a grandes, jeffrey, campeón. Espero que, por supuesto, aproveche ey, el desayuno poderoso. El breadfat. Eh, ¿me dejas, bro? Ahora sí que sí, Ahora sí que sí estamos. Concha a su madre. Ahora voy a quitarla, la... Es que así ah, puedo hacer todo, coño Literalmente Escúchame, ¿y el escudo es? ¿Dónde está el escudo? Me recuerda una puta barbaridad, os lo juro a... ¿Qué pasa, bro? ¿Quieres pelear? Bueno, practiquemos algunos movimientos Para saltar, literalmente Va, ok Vale, bro Ajá el típico NPC diálogo. Igual que el de antes. Dijo, puta, eh. Me creía que tenía que hacer algo de verdad. ¿Qué me dice el man ahora? ¿Eh, ¿qué tal? Buen día. Rupia Lore. <ríe> Completamente le sabemos a Lore de la rupia Qué timazo, Dios mío. Eh, bro, eso es bien. Vale, gracias. Te la consigo. Escudo, Ve eh! a la pantalla Tu calor Ajá. Bro, te di todas mis rupias Ya no pretendes estafarme más, Warlock. Bro, dime, escudo. Escudiño. Este sí que me lo voy a tener que equipar, ¿no? Que es una, una fumada, la verdad. Eh, equipo. O sea, pero... ¿Para pero, pero, qué? Déjase equiparlo. Ojalá triángulo. Ajá. Le sabemos al lore de cerda, gente. Ya sí que sí. Vale, vale, vale. No. Ahora me va a comer los huevos. Déjame pasar por ella. Tengo que irme, coño, de aventuras. Si quieres... Me... Sí. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Tienes escudo de Ecu? ¿Y qué es eso? Es la espada, oh, no di crédito. Da igual, aunque va desarmado, sigue siendo un pelele. Yo, el gran mido, nunca te afectaré con uno de los nuestros, bro. Eh, dientes, eh, ¿cómo has llegado a ser mi favorito? El favorito de, de Saria y el gran árbol de Jaja, mamá guau. Ahora que siguen, sí, les sabemos. Nos vamos, Navi, ayúdame, coño. Y el dice, bro, bro, bro. Se viene, se viene, gente. Guau. lo de. Increíble, manito. O sea, eso es para hacer el boomerang, ¿no? Sin verlo, ¡Pow! Escudo, ¡pau! De verdad, primer dar solo, gente. Muchas gracias a todos y a todas, tío. O sea, me flipa muchísimo. ¡Maldita sea ahí está el árbol de Q. Tiene cara de conocer a los Gran árbol de Q! he vuelto. su madre? Navi, Aquí lo tienen, ¿no? Vamos a meterle. Oh, Navi, ¿ya estás aquí? Papajiro, bienvenido. Ajá. Escucha con atención lo que yo, el árbol de Eku, voy a decirte. Desde hace varias eh, lunas, tus sueños se han visto atormentados por pesadillas horribles. A medida de, de los servidores del mal ganan terreno. Una obra maléfica se extiende por el mundo y hace que ciertas personas sensibles tengan malos presagios. Veo que tú eres una de ellas. Ha llegado la hora de poner a prueba tu valor, papajiro. Eh, me han echado una maldición. Necesito que me ayudes a liberarme de ella con tu valor y sabiduría. ¿Tendrías el coraje de atender mi petición de auxilio? Por supuesto, concha tu madre. CTM. Increíble. Entra pues, mi valiente Papajiro. Y tú también, Navi. A... Increíble. Acordarse de este momento porque si consigo emular... Mi Megaman favorito de la Play 2, me haré también el Megaman. <risas> Literalmente. Eh, volaría, tío, volaría bastante. Estaría guapísimo. Yo creo que era uno de los pocos Megaman que me pareció increíble. ¡Mata al árbol! ¡Qué malo! ¡No! ¡No, Jeffrey, campeón! Si no, un Dog, Los, de, los creadores de, de Crash Bandicoot nos matarán, ¿eh? ¡Ah! Eso me recuerda al capítulo de Simpson, en el cual Lisa se, se encadena en el puto árbol y después, bueno, lo corta igualmente. Todo por amor, ¿eh? Por el niño ese de los ricitos tío. Hugo, uh, uh, Merry Christmas, Times, eh... Arbor Deku. Me regaló Nicole esa taza, tío. O sea, tenía que utilizarla ya. Eh... ¡Ajá! Aquí está, ¿no? Aquí recuerdo. Era como un bicho raro, tipo planta. Un Pokémon tipo planta. Semillas de... ¡Cáñamo! Bro, ¡Cogollo! Digo, perdón, una no es Deku. <ríe> o sea, ¿qué? <ríe> a lanzarla, o sea. Hey, listen. Yo me farmeo todo, ¿vale? Me farmeo todo lo que haya. Maní. Se podía objetivizar. Eh, eh, sí, ¿no? O sea, que yo lo recuerde, sí, ¿no? O sea, tipo Dark Souls. Ajá. Farmeando. ¿Quién ha hecho Kumo aquí, gente? En el centro. Let's go. Qué guapo, tío. Nada, increíble no cortan el árbol, es verdad coño, tiene razón Jeffrey, le cayó un rayo es cierto, es cierto, es cierto, cuando se va para casa Lisa, exacto y así se salva y no muere tiene razón, you're right, you're right, ole, ese Jeffrey no me acordaba, y es que son tantos capítulos la última temporada no está mal, eh, como os he dicho o sea, mmm, al fin y al cabo yo. no me acordaba de eso mira, fíjate en el muro la vegetación que sobresale quizás te permita trepar, papá Higo claro que sí, coño ¿dónde estás araña concha tu madre? bro, baja aquí ¿El boomerang, no? mi boomerang? ¿Aquí no estaba el boomerang? ¿Estaba, no? Pues no. El boomerang está dentro. Bro, araña de mierda. Déjame, cabrón. Oh. Amazing. Fue gardo, gente. Eh, hey, para abrir una puerta, ponte enfrente de ella y pulsa A. Eh, presta atención a lo que indica el icono eh, de, de acción. Es el icono de A. O sea, vale. A. Magnífico. Bro. Chiquita la trampa Bro, ajá Tú quieres pelear Ese fuselaje Qué pasó, campeón Eh, ya saliste Ya saliste de, de, de este trimestre Demoníaco, de, de demoníaco al, al fin y al cabo Bro, qué guapo No me y eh, Your final boss de, de uno de los cerdas Es así, literalmente ¿Cómo estamos, super fuselaje? Aquí estamos jugando Qué coño, mierda! Me encanta ¡Al ¡Matarle! ¡Joder, puta! ¿What the? serio? ¿Y cómo está super fuselaje? ¿Cuántos tiempecillos, tío? ¿Cómo has acabado el trimestre, eh? ¡Bro! ¡Ay, ay! Lo siento, señor Si te doy un consejo Me dejarás libre Claro sí Si saltas desde el precipito Y te deslizas hacia adelante Rodarás por el suelo Sin hacerte daño Pero claro Si saltas desde muy alto Quizás no funcione el truco ¡Jijijiji! ¿Quieres matarme, cabrón? ¡Pruébalo si te atreves! O sea, literalmente, bro ¿Quieres matarme? O sea, eso es lo que has dicho, ¿no? Le cayó un rayo Porque justo ese día Claro, hubo tormenta Y estaba el puto cubo Era el cubo de Lisa Literal El cual le subieron la comida Manos arriba, el, el poto de la cartera ¿Qué? ¿Me he partido el hueso? ¿En serio? ¿Del pie? ¿Y, y eso? ¿Será, eh? ¿What? Espero que te mejores pronto ¿Cuánto tiempo te han dado? Madre mía ¡Vaya, vaya locura Estáis teniendo una puta mala suerte, amazing, eh Estas navidades, fuera de coña O sea, antes de, de incluso de empezar las navidades Joder, qué coño Tres semanas que eh, espero que te mejores. Ahí está, eso es lo que iba a decir. Gracias Jeffrey, mejórate pronto, campeón. Fuselaje, me encanta, tío. Soy unos amores todos. ¿Y cómo ha sido? Fuselaje, campeón. O sea, jugando a Furbo o algo. ¿O cómo? ¿Umera? ¡Mira China! Increíble. Eh, puf, eso va a ser más complicado. O sea, literal, ven. Lenguaje uniforme. ¿Qué ha matado a todas las arañas? No, no. O sea, era partiendo esto desde aquí arriba, ¿no? Creo. Sí, vale pero <risa> espérate yo o sea, me suena me suena que era puto eso pero estaba dudando digo, a lo mejor no es yo que sé qué guapo tío dios mío no sé los juegos de antes tienen tanto o sea, tienen tanto misticismo que madre mía bro esto era para vale sí a ah, decir creo que era con la antorcha pero no eh me encanta ese sonido como haya celda maleducado me das un hp ahora concha tu madre 24 dar solo a punta pala eh, a y válido Manolo Pero más allá de eso Es como, o sea. ¡Eh! Sería una locura, ¿eh? Mario 64 sí puedo En cierto modo sí podría Pero sería una fumada igualmente Me requeriría un, un directo entero ah, Bueno, un directo entero y más de, de un directo entero Ahora, bro Bien, aquí eh, Viendo el juegazo grande Me alegra saber que por supuesto Está molando Es muy arriesgado también Don Manolo y Vaibal Traer de primeras, por supuesto Como ya sabéis un, un juego así O sea, es triste, ¿no? A la larga Así era, tío Ellos que no me acordaba, compadre O sea, perdonadme Coño, tócate los huevos, eh. O sea que está ahí, tío. Pero hostia, yo, pues bueno, no pensé que lo tenía que dejar ciego, meterle dedo en el ojo al contra su madre. Está todo rayado. Listen, Una vez que estés en el agua, mantén pulsado a, eh, para bucear al círculo. Si pulsas seis le bajo el agua, podrás cambiar de punto de vista. Seguro que encuentras cosas de lo más interesante. Vale, bro. Eh, intentaba encontrar bug o, sea, o cosillas similares, ¿no? Eh, agacharme se agachaba, ¿no? Sani de conia ¡Conia! Me flipa, me flipa una puta barbaridad Las, las putas, eh, las cámaras, tío Son, son jodidas que te cagas Muchísimas ganas, campeón, no podés llegar a ver, estoy jugando al puto Zelda, que salió para la 3DS Que en su momento, a ver, yo no tengo una 3DS ni mucho menos Pero me acuerdo que, uh, mi amigo Pudo llegar a jugar a este juegardo Y tenerlo a nada, ¿sabes? En la puta mano Literalmente, como, como ahora, ¿no? wow Y estoy aquí para ver si me hago el primer boss Que sería esta parte de aquí, que es el árbol eh, El árbol eh, fuji Por fin, sus muelas, tío y es bien complicado, la verdad También traigo un juego nuevo hoy en el Season Pack que está Por si queréis jugarlo, está bastante bonito de Legend o Chingaraku Chinga, o algo así el rollo Está bastante guapo de plataformeo Muy eh, muy, muy divertido, la verdad o sea, veo Está bastante chulo, ¿sabes? Plataformeo puro eh, y RPG Porque tienes también como una formadora de arte de las habilidades Y a ver si me, me da tiempo a traerme el. Traer también un Yakuza El último de los Yakuza o el primer Yakuza No sé cuál jugar de todos ¿Cómo pinta la tarde? Eh, campeón Avezari? Y fuselaje eh, no me sale, eh, lo completo eh, Con el hashtag, o sea, estaría, ¿no? Papá, en eh, Marvel eh, no me sirve ni ningún mazo Claro, campeón Avezari, porque tienes que jugar mucho O sea, tienes que jugar mogollón para pillar las recompensas Y en este aspecto, eh, hacerte las barajas Es lo malo, o sea, el juego no te da A la gente que lo paga, sí Pero la gente como nosotros, que no paga nada en el Marvel Snap Campeón Avezari, tienes que jugar y jugar y jugar Y llegar a oro y a, y a bueno, a plata, a todo Saliendo, ¿no? Básicamente de, de las ligas Yo estoy ahora mismo eh, en diamante para que veas, campeón Y yo después de jugar, desde que salió el juego Sí que tengo va, varía, varios mazos Pero en principio, si te soy sincero, campeón de Zari Yo jugaba lo que a mí me apetecía, ¿eh? También he de decírtelo Lo que a mí me gustaba El mazo que yo veía que estaba guay Lo traes, o sea, lo jugaba voy a tomar por culo Dime tú, vale, ya está Ah, hostia, a lo mejor por el kart, con el K Está algo. algo Akali-sensei Wow La motomami, tío de la vuelta, mamá, huevo Increíble City, really nice. Qué guapo, tío. Jugar, puto celda para vosotros, eh. O sea, os lo juro que puta ilusión. Una fantasía, eh. Que era ellos, o sea, era un man de. Estos. ¿Qué quieres tú, tío? ¡Hostia! Bro, ¿cómo eran estos bichos? Qué guapo, cabrón. Qué guapo, cabrón. Nada de loco. Qué guapada, coño. Su madre, qué guapada al mismo tiempo. Me flipaba esto de pequeño. Yo me quedaba muchísimo tiempo así, haciendo el gilipollas, eh, partiéndole, Nada, pillando rupias como un cabrón. Increíble. Irás pillando también cartas campeón, estaré como te he dicho, pero intenta jugar al principio, que son cartas que más o menos te dan siempre, las de Tarzán, que son los bichitos de la ardilla, la mujer ardilla, si quieres ahora después cuando nos pongamos a jugar Marvel Snap, eh, te, te haga así más, que yo también lo pasé al igual que mal al principio todo el mundo que empieza en ese juego porque no puedes ganar en eh, la partida a no ser que te echen muchas horas y que por supuesto te hagas un mazo, ¿sabes? Porque el juego es un pique terrible. Luego me puedes pasar tu mazo y bien, eh, he ganado un poco en el Marvel y he jugado con mi hermano eh, al Fortnite de creativo, eh, yo en el móvil y mi hermano un play en el móvil, tío, increíble. Yo la verdad es que sería incapaz campeón de Zary, sobre todo por, por las manazas que tengo, pero sería gracioso, ¿sabes? Porque también la otra vez menos mal que pudiste llegar a pillar la recompensa por ahí, para que veas. O sea, que tienes más en cuenta muchas veces esas plataformas secundarias como un móvil a lo mejor que la Play, bacho. increíble. Menor me sabe Zari. Y, y sí, por supuesto que te, te... Bueno, mi baraja en sí, la que yo juego Creo que la puede llegar a jugar perfectamente En plan, a ver Sé que por supuesto son cosas más tryhard Pero a la larga, hostia Mierda, no me he acordado de eso En plan, la Jessica Jones la vas pillando A ver, Zari, campeón Jessica Jones, el Yondu Como que me hice yo una baraja Con lo que vi que estaba guapo La no, verdad, no te mentiras No, yo en el móvil Ah, con el mando, en serio Hostia, la leche Le puedes poner un mando y jugar Lol qué, retro, qué retrocompatible, tío Ah, o sea, brosa. O ¿Cuántas de estas salían? ¿Cuántas putas bolas de estas salían? ¿A que te meto con el palo, leñe? ¿A que te meto con el palo? Qué guapo, tío, lo juro. Una fantasía estar jugando al puto cero de para vosotros, tío. O sea, pero no, 2022. Te apoya, se ve la gente. Muchas gracias de nuevo a todos y a todas. Eh, es algo importante para mí también, no perder la esencia de lo que. Con lo cual nos hemos, ¿sabes? Bueno, criado de, de refilón, ¿no? O sea, literalmente. Y por mi hermano mayor ¿no? Por Nacho, porque él pues, tenía consolas que las cuales pues, se podía jugar, como ya sabéis, ¿no? Este tipo de, eh, de clasicazos, ¿no? Y ya después, pues, más que nada, por conocerlos y jugarlo después emulado también, ¿eh? Es decirlo. Que este en concreto lo no jugué emulado, cuando Yo creo que ya tendría 17 años cuando juega eso Porque es de 2011. Si mal no recuerdo, esto que salió en la 3DS es de 2011. Creo, ¿eh? Después, en el título tiene que salir. Y también decir que si funciona guay, o sea, me gustaría traer el Cerda también. O sea, literalmente Sería la polla No voy a mentir, sería la polla El puto Zerrami Sky Ese juego me marcó muchísimo de pequeño Pero yo qué. Y busca también barajas, coño Ahora que caigo A Avezari, eh, campeón de pool 1 O sea, porque claro Tú estás en pool 1 Yo, por ejemplo, estoy en pool 3 Y aún, fíjate Lo que te voy a decir, campeón y Yo no puedo jugar una barajas O sea, algunas barajas completas O sea, literal Es una fumada que te caga O sea, hay bastantes cosas positivas y negativas en el juego Por supuesto eh, y esto, tío, o sea, hola Ya solo tengo que caerme de ahí arriba A ver O sea, no, tío, o sea, quemarlo Un 1 sí, campeón, que es lo que tenemos nosotros O sea, bueno, yo estoy en pool 3, pero al principio Es por 1, o sea, son las barajas más o menos tú ves que te las puede llegar a hacer o sea, Literal y, y cuando, es que juego muy cabrón Cuando tú tengas todas esas cartas campeón de Zari Te van a salir cartas de pull Que eso me lo estuvo explicando el Nacho o sea, que tienes que llegar a tener todas las cartas de, de level 1, por decirlo de algún modo, para desbloquearles sin tener que gastar dinero. Para poder llegar a, a, a hacerte, bueno, que te salgan las de, la demás, ¿no? Era sin, tío. Guapo, bro. Tío, Zelda, tú no te cansas de caerte, cabrón. Y de gritar yo, puta, ¿eh? No veas cómo gritas, tío. ¡Cerda! ¡Mamá huevazo! Este de aquí. El segundo. Y el primero. ¡Dale ahí, mamá! ¡Dale ahí! ¡Eyú! Sí, le digo. Eh, eh, eh. ¿Dónde vas tu huevo, Mamá huevazo. ¡Oh, puta! Vale, vale, entiendo. Ahora entiendo. Fío de una grande puta. Eh, no te vayas, bro. ¿Cómo has sabido? ¡Nuestro secreto! ¡Qué fastidio! Estoy tan enfadado que te voy a revelar el secreto de Goban. Eh, nuestra reina. Si quieres vencerla, intenta golpear su ojo con tu espada mientras está aturdida. ¡Eh, Oh, querida reina. Lo siento mucho, compadre traidor. ¿Son dos traidores o qué pasa? Tenemos aquí el primer boss Si mal no recuerdo Era un bicho de estos O sea, un bicho tipo planta o ¿sabes? era un bench O sea, rollo de este palo Vamos a darle, gente Primer boss hmm, hmm. Interesting theme Sí, interesting thing. Tres anuncios, LOL Una hora y media Bueno, pero hace, hace poco, coño Estás aquí campeón de sal Y media hora, qué coño Pobrecillo No solo jugaremos a cerda Perdón, eh O sea, hoy es que se me ha metido La cabeza a traer cerda Lo siento Y lo voy a traer para terminar Directo, vale Siempre pues me voy haciendo De una fase, en una fase Cada día De tomar por culo eh, esto se activaba cuando Yo le pegaba con el boomerang, ¿no era? ¿No era así? Sí, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buen día Ah, no, el primer bicho era la vaina esta ¿En serio? ¿Era este? Qué guapo, tío Arácnido pa parásito, acorazado Gomnam Escúchame, cuando está aturdido, ¿no? Tío ¡Ah! ¡Ahí, coño! ¡Pégale! Creo que no le he pegado, ¿no? Creo. Creo que no. Hostia, tiene orto. Gente, ¿dónde vas, bro? Coño, celda, el palo no. El insecticida, cabrón. Eh, creo que caía, ¿no? Espamea, papá, espamea, grande área peor, enorme. No me acuerdo muy bien de. Ah, sí, sí, era así, sí era así. Era así para caerlo, ¿no? ¿Qué te parece, campeón de Zari, el Zelda? Este juego, me acuerdo yo de pequeño Vaya, me cojo un pique, un pique increíble, no es coña, eh Y un pique guapísimo Pero claro, o sea En una, eh, en la otra Plataforma, en la original, pues es mucho Más cómodo, aquí he tenido que configurar un poquito Todo, pero va bien La verdad, me está sorprendiendo muchísimo lo, lo bien Que va el juego, eh, te lo prometo, campeón de Zari ¡Ah! ¡Me equivoqué, gente! ¡Hala! Bro. ¡Cabrón! ¡Para ahora, tengo! ¡Me paca mamá huevo! ¡Qué <ríe> guapo! Está guay, qué alegría, campeón, y que te gusta, la verdad. O sea, me, me mola muchísimo. O sea, yo pienso que nunca perderé esta esencia detrás de este tipo de juegos. O sea, en honor al Fuji, lo que ha dicho antes A 6 es cierto, o sea, me ha venido Me, me vino, porque eh, estoy harto de ver a Fuji jugar a los celdas en navidades Y me apetecía hacerme eh, el Ocarist Time Tendréis gameplay, seguramente boss Finishing Gente, no le miren, es un poco... Tiene un orto eh. Increíble, este bicho me daba la Ocarina, la ¿no? No, era el siguiente veo ¿no? ¡Qué guapo! Un corazón más, gente ¡Let's go! ¡Guapísimo! ¡Qué guapo, cabrón! Me hace un montón de ilusión, eh, Fuera de coñetalar. este tipo de juegos me hace muchísima ilusión. O sea, literal. Pero muchísimo, tío, ¿sabes? bola. No sé, que ¿eh? daros cuenta la cantidad de horas que le he hecho, por supuesto, al Valorant, al Fortnite y tal League of Legends, O sea, bueno, a todos los juegos, por supuesto, que son tier. Un corazoncito, grandes sabedario, y campeón. Al final del juego creo que eran... Bueno, creo que eran nueve, eh. Por lo menos, moronless, ¿eh? eh. Tacita navideño. Feliz de fiesta, gente. <risa> Has demostrado ser muy valiente. Sabías que sería capaz de cumplir la misión que te encomendé contra tu madre. Pero tengo más cosas que contarte. ¿Quieres oírlas? Claro que sí, manín. Let's go. Mira, eh, toma papá, eh, para que te sobren grandes. ¿Sabes daré campeón así? Así me hago un juego en un día, <risa> porque yo soy muy de morir. <risa> Literalmente, pasa así, campeón. Ya me jodería. Este es, este es el interludio, ¿vale? Esto es la intro de los juegos. O sea, eh, que la intro de los juegos antiguos, ya sabéis que variaba mucho de cuánto tiempo le echaran, ¿no? Increíble. Ese es el mano, como ya podéis llegar a comprobar en cierto modo de. De este, no me acuerdo si era. Creo que este man también era. Ese hombre malvado usa sus poderes maléficos para buscar con denuedo el reino sagrado que conectaba con Iruli. No en vano, en aquel reino sagrado donde se encuentra la reliquia divina, la sagrada trifuerza que contiene la esencia de los dioses. contra su madre. Y se te quita toda la vida. Eh, toma porciones de vida. Doritos, eh. Wow, tiene que haber un puto juego de doritos, eh, Avezari. Antes de que el tiempo empezase y los espíritus y la vida existieran, entonces su madre, tres diosas del oro defendieron sobre el caos que reinaba en Irul Guapísimo. Esas son las tres hadillas ¿no? La de agua, la de la tierra, esas son... Din, la diosa del poder. Son las piedras que tenemos que ir a buscar. Nairu, la diosa de la sabiduría. Qué guapo, coño. Farore, la, la, la, la diosa del valor. Hey Brave, eh. somos bastante brave. Amazing. Pokémon, eh. el primer da solo, gente. Dame un dorito de su Avezari para la intro. Qué guapada, tío. Y Zelda, el único man. Valor y es la última. Literal, campeón de Zari. O sea, maldito Zelda va con sus poderosos brazos de fuego. Cultivó el suelo. Y creó la tierra roja. Let's go. Madre mía, la que vamos a liar, eh. O sea, para que vais el primer bosque. Madre mía, la que hemos liado. ¡Nairu! Derramó su sabiduría sobre la tierra e infundió el espíritu del orden en el mundo. Papísimo. Nana, está increíble. Ahí tenemos ¿no? o a sea, Farore. Su alma infinita creó todos los seres que defienden la justicia. Price the sun. <risa> Man, Goku, eres tú. Las tres preciosas diosas, diosas eh, eh, ascendieron a los cielos cuando acabaron su obra y dejaron triángulos sagrados de oro en el punto donde. Increíble. Simbología cerda, lore la gente. Desde entonces, lo, no me ha dado tiempo. El lugar donde ya hacen los triángulos pasó a ser el reino sagrado. Amazing. El gente. El fuma canelones. No debes permitir que ese hombre del desierto de la oscura armadura ponga por su mano sobre la sagrada trifuerza. Has de impedir que ese hombre de corazón oscuro penetre, ajá, le sabe, en el reino sagrado. <risa> es hora de, ese hombre malvado me, me, me ha echado una maldición y está minando mi salud. Me queda poco tiempo, a pesar de tus esfuerzos, vamos a darle... ¡Eh, te... ¡Hey, Lise! <risa> He sido capaz de hablarte de estos graves asuntos. La última esperanza. Papagayo, dirígete al castillo de Irule. Allí deberías encontrar a la princesa del destino. Llévate esta piedra, llévate esta. De, de, la misma que tanto co codiciaba el hombre malvado que me echó la maldición. Vale, eso, eso es la... la o sea, tengo que hacer tres, ¿vale? Que yo recuerde que con eso se formaba un puto triángulo. La piedra, tío. Guapísimo. Tío, se ve súper bien, gente. Súper bien, tío. Fuera de coño, me sorprende Una no, barbarie, de lo fluido que va. La melada de los Kokiri. El gran ganamos Deku. He campeado, de Deku, eh. <ríe> Te ha confi confiado la piedra espiritual del bosque. Mmm, Magero Academy, eh. Nuestro futuro depende de ti, Papajigo. Eres valeroso. Si no sabes cómo avanzar, busca la ayuda en la piedra Cheikan que hay cerca de tu hogar. Son misiones, son misiones. Te indicarán tu camino. Navi, mi querida Ada. Debes ayudar a Papayirus. Te lo ruego, Navi. Adiós ¿Te Echaremos de menos eh, El señor El elen el, el, Tío el en feliz Se secó bro Se secó maní I'm sorry bro I'm sorry for you Amazing eh, Me dará su ara eh, Vamos al castillo de Irule Papajigo Sí Adiós eh, Gran árbol de De, de, de, de Deku, tío es Amazing la, la, la navi se queda ahí Rollo eh, ¿Qué te pasa maní? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Eh, nos vamos ya, gente. Comenzamos. Let's go. Bro, déjame. Papá, ¿qué has hecho? El gran algo ha muerto. ¿Cómo has podido permitir que ocurriera? Es tu culpa. ¿Con tu madre, cabrete. Esa piedra tendrá una quinta de eco ahí dentro. la papá! <risas> Respétame. Qué bonito, tío. Qué bandas sonoras, de verdad. ellos. ¡Ya te vas! Coño, la paya esa. ¿Dónde he salido? Se quiere pinga. Siempre supe que algún día abandonarías el bosque, papá Higo, Porque ¿Por qué no eres como mis amigos? Y yo... No pasa nada. porque siempre seremos amigos? ¿no? Dame la ocarina, bro, que quiero tocarte. La ocarina, toma esta ocarina, cuídamela bien. Está de separado. Eh, claro, pero cuesta 1500, que son 15 euros. Gente, voy a dar pena cuando toque la ocarina Tienes la ocarina de las hadas Es un recuerdo de Saria Toca en la pantalla táctil para usarla Puedes eh, entonar diferentes notas con eh, Vale La ocarina, ¿qué? ¿dónde estará? Es que claro, daros cuenta que lo chiquitito que veis aquí Es la pantalla táctil que tiene la 3DS Que lo está amulando Y lo tengo que hacer con... Eh... Dale un beso, Link Celda Futura novia ¿Sabes? Pero Juji no ¿Sabes? Espera, Link Let's go, comienza la aventura Run to the castle os guapo por Dios Diablo, qué guapo Ahora empieza de verdad el puto juego, joder Una hora y 43, let's go <risa> Qué guapo, Dios mío Da nada, loco Qué temazos, tío ¡No! <risa> Hermano, la ha cortado, ha cortado todo rollo, compadre. Vete para atrás na me tiré contento, de verdad, eh Qué tonto, ligue ¿eh? A ver la puedo ser A ver nada te imaginas <risa> <risa> bu, bu. ¡Arriba, papajivo Hola, ¿qué tal? buen día! Creo que ha llegado la hora de que comience tu aventura. En el camino sufrirás muchas penurias. En tu destino, no pienses rendirte con tu madre, aunque pases momentos complicados. Sigue este sendero hasta el castillo de Irule. Allí te encontrarás con una princesa. Yes. Y si te pierdes y no sabes por dónde seguir, consulta el mapa. En el mapa verás, Arias. Eh, vale, bro. Tu ceja me pone nervioso. Gracias. Eh, le he dado sin crear, ¿no? ¡Ale, otra vez! mazo, Dios mío. ¡Sí! ¡Lo entendí, manín! ¡Let's go! No me, no me pegues, eh. Bu. Que temazo, por Dios. Diablo, tío. Gente, cariño. Mucho texto. La mesa, Ari. Qué guapo, tío. Nada, no, no, o sea, esto lo tenemos que tocar en ciertas partes del juego para pillar cofres y etc, ¿sabes?